Me encuentro con el director del Servicio Nacional de Salud y el señor Ministro de Trabajo ante todos ustedes para hacer algunas aclaraciones de informaciones que circulan en las redes eh, sociales en el día de hoy. El Ministerio de Salud Pública, el COE y todas las instituciones que trabajan en la contención del de COVID-19 han preparado una planificación para la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata y La Romana. Esa operación que hemos anunciado que se va a iniciar el próximo jueves, viernes y sábado, básicamente consiste en lo que se llama un cerco epidemiológico. ¿Qué es un cerco epidemiológico? Es un instrumento de epidemiología que se usa con fines de mantener la búsqueda activa de pacientes sospechosos, su registro, su control, su seguimiento, con fines de mantener un proceso epidémico bajo control en materia de transmisión. Esencialmente es eso. En algún momento, ustedes vieron que en la ciudad de Puerto Plata hubo que tomar medidas que implicaron la, los controles entrada y salida a la ciudad. En el caso específico de esta actividad que se inicia el próximo jueves, no habrá controles en, en las entradas a la ciudad de Santo Domingo, ni de la provincia de Santo Domingo, ni de San Cristóbal, ni ninguna que las provincias que serán envueltas en este programa. Básicamente es una labor de saneamiento público que vamos a ir llevando a cabo. La fumigación con fines de higiene, usando hipoclorito en las eh, viviendas que han sido identificadas como pacientes positivos o sospechosos y que necesiten tomar medidas de esta naturaleza. Igualmente va a implicar la realización de algunas pruebas rápidas que, ya previamente las direcciones de área han identificado como área, digamos, de mucho impacto en la contaminación. De modo pues que queremos dejar claro ante la opinión pública que no habrá un cierre de el Gran Santo Domingo durante las operaciones que se van a realizar en la aplicación de este plan de contención del COVID-19 en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata y la provincia de La Romana. Esto es básicamente lo que queríamos aclarar y que todos los ciudadanos simplemente sigan las orientaciones del Ministerio de Salud, de la Secretaría y la Comisión de la Presidencia para el COVID-19 o del, del Servicio Nacional de Salud y en algunos casos también del de Ministerio de Trabajo como instituciones oficiales encargadas de orientar a la población en esta dirección. Muchísimas gracias.